¡Hasta luego! Espera, espera, yo vamos a sacar una foto para mirar un instante. ¿Vamos a sacar algo? Creo que se ha llegado. Creo que se ha llegado. Ha de llegar un mensaje de Akkadio que... ¿Ese? Fica asperata e che mi acaba di inviare un mensagem Sasha e Acabria. Outro! È una foto! Correde! Ah!